Bienvenidos a un nuevo tutorial Subseguros, el día de hoy aprenderemos cómo configurar la agencia, esta configuración nos permite crear toda la información de nuestras pólizas. Ingresamos a la pestaña más, configuración de agencia, ingresamos a la pestaña vendedores para crear toda la información del vendedor, Entonces damos clic en vendedores, ponemos el nombre, cédula, teléfono, celular, email, cuenta bancaria. El tipo de persona, si es natural o jurídica. Esa agencia, no. Configuramos la participación del vendedor en la comisión de la agencia. Ponemos el porcentaje de retención de fuente, retención de IVA y retención de ICA. Damos clic en Guardar y seguir editando. Si el vendedor tiene comisiones por ramo, ingresamos a la pestaña Comisiones por Ramos, seleccionamos la aseguradora, Damos clic en el ramo y asignamos la comisión y damos clic en guardar. Volvemos a datos del vendedor, damos clic en guardar y ya nos queda la información almacenada. Desde listados podemos ver todos los vendedores que ya hemos creado y desde buscar podemos filtrar por nombre del vendedor. Seguimos con los mensajeros, desde aquí podemos crear toda la información del mensajero con todos los datos personales. Las aseguradoras, desde aquí creamos todas las aseguradoras que maneja la agencia con el nombre, el NIF, el email, la dirección, teléfono y cuenta bancaria. Damos clic en guardar y ya nos queda almacenada. Los ramos, desde aquí podemos crear todos los ramos que maneja la agencia, ingresamos a crear ramos, elegimos el ramo principal, ponemos el nombre del ramo, porcentaje de comisión, porcentaje de IVA y la aseguradora a la que va relacionada. Desde comisión sobre, vamos a configurar la comisión del vendedor, configuración de los usuarios, en la configuración de los usuarios podemos asignar o quitar permisos para cada uno de los usuarios de la plataforma, damos clic en editar, y podemos configurar el nombre del usuario, el apellido y los permisos. Aquí vamos a tener todos los módulos disponibles con cada función. Damos clic en guardar y ya nos queda almacenado. Desde información de agencia podemos configurar el logo, el nombre de la agencia, la resolución de facturación. Desde motivos de cancelación y no renovación podemos crear los motivos más comunes por los cuales los clientes no renuevan las pólizas o las cancelan. Así es como queda creada la configuración de la agencia, espero hayan aprendido, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.